gente! ¿Qué tal estamos? Soy Ross Juanjo ¿no? en el video de hoy estamos acá en Roblox, pero no en una parte normal. Hoy estamos en Noticias. Sí, sí, sí. Pr mi primer video de Noticias de Roblox. <coughs> Espero que os guste este video. Bueno, comencemos. La primera noticia viene por aquí el propio Frank el que play, el que da la animación ha publicado los los de anima, sus animaciones de los Rainbow Friends. Si quisiera verlos en el link de la descripción, si acá abajo os va a aparecer. Y también una noticia, fan arts. Este tan bonito y también este. Y no es solo esta noticia. Estaréis flipando, pero no es solo esta noticia. Hay más noticias. Todavía algunas personas ya le han salido lo que ya sabéis. Los del. Creo que recordéis de que. De que añadieron como. Algo para que ya con esta cara. Con estas caras animadas. Se puedan mover. Pues ya lo añadieron para algunos. En el link de la descripción os dejo el juego para que lo probéis. No os olvidéis. Bueno, creo que sí decir, oh, me lleva la notificación, vamos a ir a verla, pero rápido, que pierdo todo el tren, vale, en, en unos segundos os digo, bueno, os digo ahora, han hecho acá en Roblos vamos a ir a Roblos Noticias, Noticias Roblox una hora tardado para encontrarse. Ay, cuánto la ¿De que has venido acá esta noticia? Pues acá está... la gran noticia que no está confirmada por el usuario Fabricio. Oh, baby, mi número extraño. Y acá está. Esta foto que han añadido. Dicen de que ha añadido. Permita acceso a, a vuestro contacto. Se conecta en amistad. ¡Uh! Parece de que esto no está confirmado. Pero si estará confirmado, yo estaré con la noticia de... ¿Cómo hacerlo? Bueno, sin nada más que decir adiós.